...de sintetizar todo este rato, lo vamos a intentar, luego habrá escritos, habrá más historias, vamos a intentar hacer un, un pequeño resumen. ¿Se oye para ahí atrás? Sí. Eh, básicamente, eh, hemos tenido un rato de diálogo más calmado, un rato de diálogo algo más tenso. Nos ha dicho que ella va a pedir buena voluntad a ambas partes, que quiere llegar a un acuerdo. Vamos a lo importante. Ha empezado diciendo que iba a invitar a la, a la dirección a negociar de buena fe y a, a llegar a un acuerdo con los trabajadores... Eh, hemos exigido con esta parte que no invita a nadie que llevamos cuatro meses de invitaciones, de dar largas y demás que obligue, que como presidenta de TMB obligue a la representación de la dirección a esta o mejor todavía, que la cambie y ponga a alguien con voluntad y capacidad ahora, ahora, ahora, para ahora. negociar y que negocie en contra, es bien, ese es el compromiso a lo que hemos llegado es a que se comprometa a con esta dirección o otra, obligarles a que negocien y le intenten dar salida a esta situación. Transparencia. Hemos, durante mucho rato, hemos ido detallando la situación, tema salarios de directivos, tema empresas externas, temas de dinero que no nos quieren explicar dónde está y esos millones de euros que aparecen en las cuentas que no sabemos a dónde se van. Eh, bien, quizás ha sido el compromiso que más fehacientemente ha dicho que ha empezado a trabajar en ese tema y que, lógicamente, acaban de llegar, me ahorro toda la parafernalia, claro, estoy en el días de temas y demás. Lo resumo. Eh, en breve veremos cambios sustanciales en cuanto al conocimiento público de salario de directivos. También hemos exigido una reducción amplia de toda esa masa de directivos que tenemos ahí, que sabemos de dónde viene, en el ámbito político y demás. En ese sentido... Yo, Coragina, si me equivoco, no he recogido ningún compromiso de ningún tipo. Y entonces hemos llegado a la parte más tensa de la reunión, que es cuando nos ha pedido que, por favor, para muestra de buena voluntad, hiciéramos una cosita, desconvocar los móviles. ¡No, no, no, no! Donde dije digo digo Diego, no, no, no, Aquí no... Aquí no nos hemos alargado mucho, se nos hemos aplicado muy fácil un corte muy sencillo. Eso no lo hemos decidido nosotros siete, lo han decidido gran parte de la plantilla en metro, de, reunidos en la asamblea y por amplia mayoría. Por lo tanto, está convocada porque lo han dicho ellos, así se queda y así será. Si no quieren que haya huelga, que trabajen.